Joder... Uh, sí. Quería, ¿eh? Mm. Yo es que no sé si, si estás muy puesto, pero... Pero las... Hemos hecho una buena obra, ¿eh? No sé mm -hmm. si te has dado cuenta. Sí. ¿No ¿Sabes que Nena también hacía muy buenas obras? ¿Quién? Kandinsky. Tío. ¿Kandinsky? Sí, sí, la verdad es que... Yo no he seguido mucho... Es que la filosofía de la que yo vengo es de otro estilo. No, ¿también? Pero... pero... Ah, que Kandinsky no era filósofo. Kandinsky era pintor. Ah, pintor, coño. El impulsor de... De, de, de, de, las, de la abstracción, el primero. El, el primero, primero. Pionero. Pionero de la abstracción. Sí, ah, sí, perdona, sí. lo había confundido con, con otro. Creo que lo había confundido con... Conoces... ¿Cuál es tu fa filósofo favorito? Dime uno. Uf, no podría mojarme no podría yo. No podría mojarme yo, ya sabes que yo soy muy de... de la filosofía clásica, que si Platón, Sócrates... Ya, yeah. es que... Kant a mí... también está ahí Kant, ¿no? Uh -huh. Pero, te digo que yo, la filosofía de la que yo vengo es otro estilo, porque a mí me gusta mucho Piero de la Francesca. Un clásico. Que no le sabes que Piero de la Francesca era geómetra y pintor. Sí, Además, Cuéntame. Sí, sí, además cosas. O sea, ya que hablamos de pintores, por eso te he dicho lo de Piero. Me he confundido. Piero de la Francesca era geómetra y pintor. Y tenía una teoría que decía que, que un, un triángulo listóceles, uh -huh. esta era su teoría, un triángulo isósceles medía lo mismo eh, de pie, de pie. que tumbado. ¡Ostras! Interesante, ¿eh? Claro, interesante. Sí, sí, sí. La, y la, la, la defendió durante muchos años. Razón no le falta, desde luego. No, no. la nada. Interesante. Sí. Y fueron, ya te digo... Fueron... fueron fue, ciego no, también, fue, fue ciego también. ¿Fue ciego? Sí, sí, porque... Joder, eh... ¿Puede ser, puede ser como Goya. ¿Goya? Ah, no, no. Goya era sordo, oye. ¿Voy, ¿Goya era sordo? Increíble el tenebrismo de Goya. ¿eh? El otro día andaba yo haciendo las regatas por Madrid y digo que no, mira, al Prado. ¿Y te fuiste al Prado? Me fui al, Pado, al Prado, me puse ahí a ver qué pero, se obra obras de Goya? de Goya. El mismo. No habían obras como las nuestras. No, no, no. ¿Qué? A ver, habían un par de, de tabiques ahí mal puestos, sí, pero... Pero eran arte. Pero parece que era arte también. Entonces, pero si ya te digo, Goya. Mmm, tremendo de eh, Goya. ¿Qué es lo que más te gusta de Goya? No podía decir. A mí las pinturas negras. Pinturas negras, el tenebrismo es muy bueno, las pinturas negras de Goya. Eh, el. Saturno. Uh, Saturno comiendo a sus, a sus, a sus, a sus hijos. Uh. Nos podríamos lanzar ya, eh, con la hora. Sí, porque se va, haciendo, se va haciendo hora de. Vamos allá, vamos que